Hola, buenas tardes, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, desde donde estéis vinándonos y eh, desde cualquier parte de este, desde cualquier hemisferio. Eh, hoy saludos desde, desde Planta 1, desde Barcelona, hay desde, que Barcelona desde España y, y desde este espacio de investigación cultural, desde donde hoy queremos presentar el programa Sures un programa eh, que en alianza con siete organizaciones de siete países que empezamos eh, hoy. Y, y nada, y soy Tomás Guido, me acompaña sí, claro. Mario Hinojos. Hola, buenas tardes, noches, días. Detrás de las cámaras está Eduard Bernal y José Ju Morales, eh, parte del equipo de que día a día estamos eh, trabajando en este espacio y planificando y coordinando, e impulsando y acompañando a gestores culturales. Y hoy hablamos en representación de Transit Projectas, CEPS Proyectas Sociales e ITD, Innovación, Transferencia y Desarrollo. Tres organizaciones de los ámbitos sociales, educativos y culturales eh, que eh, hacen posible esta aventura de, de Planta 1, este espacio de prototipado. Eh, y, también y sobre todo el programa SURE, obviamente sobre todo eh, que han, nos, nos han ha impulsado a, a poner en marcha este programa de, de, de residencias y para gestores culturales eh, hoy, en este, en, este, en este pequeño espacio, lo que sobre todo queríamos es presentar los detalles de las siete residencias que se van a activar a lo largo de año, esta primera cristalización del programa, eh, pero también hablar sobre los valores y pilares que van a mover las actividades y todas las acciones que se quieren hacer. Y por último, por, por, y sobre todo, lo más importante, poder presentar y conocer a los aliados con los que empezamos esta aventura eh, aliados que son, eh, por favor, me los. Sí, estaría bien saludarlos empezar, a, un poco a todos, saludar. a todos, y a todas antes de que eh, Tomás explique un poco, ¿no? Que es el programa Azures. Decirnos hola a todos, hola en a todos, la eh, aliados de. Empezamos este programa con aliados de Argentina, Bolivia, Brasil. Chile, no me quiero dejar a nadie, Colombia, México y Sur de Estados Unidos. Ah, sí. eh, para empezar, y, y, y eso y supongo que a lo largo de, de, de este encuentro vamos a ir desgranando todos los detalles, tan solo eh, lanzar tres pilares, tres pequeñas definiciones o objetivos que definen eh, y que van a definir el programa y que, que están detrás de todo lo que queremos hacer desde Sures. Sures es un programa para acompañar y profesionalizar a gestores culturales, sobre todo está enfocado en, en todos aquellos agentes culturales que eh, impulsan eh, procesos, proyectos y organizaciones culturales, no es un programa de creación artística, no es un programa de residencias o de producción, sino es un programa que quiere acompañar en la profesionalización tanto de los agentes culturales del espacio iberoamericano y mediterráneo, eh, sino también a, las, a, las, a los profesionales que están detrás de las organizaciones aliadas a Sures. Es un programa que quiere facilitar la movilidad internacional, el encuentro, eh, volvernos a ver, a cruzar el Atlántico, eh, los mares y encontrarnos en este, nuevamente fuera de este mundo digitalizado. Y es un, como se me escapó antes, es un programa sobre todo con vocación latinoamericana y mediterránea, ¿no? Eh, con Mario hablaremos y, y, y nos... un poco más, un adelante, más ¿sí? adelante sobre qué significa Sures y cómo nos lo ¿Cómo lo leemos? Pero antes de, de dar la palabra quería dejar estos tres puntos que marcan un poco el marco de acción y, y ya sin robarme más tiempo eh, me gustaría mucho que conocierais a cada uno de, lo, de los aliados. Lo vamos a hacer eh, por orden alfabético. Y Quizá de, para quien ¿sí, nos, nos eh, puede llegar a mirar este material eh, también para informarse que es importante dar las, las claves prácticas. ¿no? Uh -huh. Esto que Tomás está está un poco eh, explicando ahora, se cristaliza prácticamente en que estos siete aliados de los que hablan, Tomás, hacen unas con, eh, convocatorias puntuales eh, eh, relacionadas con el territorio en el que están afincados, eh, convocando a gestores y agentes culturales de su comunidad, de sus territorios, para que presenten un proyecto, el proyecto en el que están trabajando, en colectivo hacemos una selección y estos agentes viajan para hacer una estancia corta en Barcelona, en planta 1, que consiste, entre otras cosas, en que perfeccionen puntos débiles de ese proyecto, en que lo redimensionen, en que encuentren otras maneras de impulsarlos y también y sobre todo, porque esto es muy importante, en que se encuentren con otros agentes de este lugar y también, por qué no, en un futuro... ...de esos otros territorios de esta red que ya hemos empezado a tejer, ¿no? Se trata un poco de que sean unas estancias muy cortas, pero que tengan una, una agenda que incluso trabajaremos previamente, un mes antes, eh, con ellos, cuando ya vayan a venir para acá... ...y que, eh, pues, saturen esa agenda para encontrarse con gente, con estímulos, con herramientas, con maneras distintas, con gente de nuestras propias organizaciones, pero también de todo el tejido cultural... Y del ecosistema cultural de Barcelona, y de España, y de Europa, y de lo que sea posible. ¿no? Yo creo que también hablaremos un poquito más, más adelante, cuando presentemos Planta 1, al final de, de todas las presentaciones, y Mario también, tenemos también un momento para, para hablar de cómo vamos a acompañar a esos agentes culturales. Eh, como decíamos, sí, Sures cristaliza, sobre todo en estas, y va a cristalizar durante el 2023 en siete residencias internacionales, en donde vamos a invitar a esos agentes culturales de eh, seleccionados por las organizaciones. Aliadas a venir a Barcelona eh, Lo dejamos ahí Y invitamos a, a Argentina A, a, a presentarse a, a enseñarnos su manera De, de, de hacer cultura y, y cómo acompaña Y en qué, qué foco pone en, en, en A esos agentes culturales A los que desde sus procesos y proyectos eh, Impulsan en su quehacer eh, Bienvenidos Saludos Ingrid, Mariano, os doy la palabra. Los... Vale, muchas gracias. Eh, perfecto. Muchas gracias, Tomás. Eh, muchas gracias, Mario, y al equipo de Planta 1 y de Transit por, por eh, la invitación a, a formar parte de esta, de esta red eh, incipiente. Eh, somos Ingrid y Mariano, de Enjambre. Estamos en la Patagonia Argentina, bien al sur. Eh, y hace 10 años que estamos con Enjambre y desde aquí generamos diferentes proyectos culturales independientes, siempre en el cruce entre colaboración, entre espacio público, participación ciudadana, cultura digital, siempre como en un mix de esos diferentes campos, generamos diferentes proyectos culturales independientes. Un poco el ADN en común que tienen todos estos diferentes proyectos que hemos realizado en los últimos años, que todos han sido como espacios de encuentro y dispositivos de encuentro y de puentes de, de diálogo entre diferentes personas que de otra manera no se encontrarían tan fácilmente, ¿no? Siempre pensando en activar la, la, la, la cultura a nivel local y regional y siempre pensando en proyectos donde se puedan confluir de alguna manera eh, trabajadores y trabajadoras de la cultura, pero siempre en contacto con otros sectores, con otras disciplinas, otros ámbitos de conocimiento, entonces eh, en nuestros proyectos eh, no es raro que mezclemos a gente de la cultura con programadores y programadoras, con gente que piensa desde la arquitectura, desde el espacio público, con gente que piensa desde el ambientalismo, desde el educativo pedagógico, todo eso como para complementar eh, lo que tenemos, ¿no? los, los saberes, los recursos, las perspectivas, eso siempre desde una perspectiva de diálogo. Sí, para contarles un poco algunos de los proyectos que venimos desarrollando en los últimos años. Eh, por ejemplo, tenemos Desbordes, que es un mapeo regional que realizamos eh, buscando justamente pares, encontrar otras miradas, otras formas de hacer eh, y mapeamos eh, a bueno, agentes eh, culturales, pero también espacios y propuestas que estaban trabajando de forma colaborativa eh, acá a nivel regional. También eh, tenemos el imaginatorio, eh, donde propusimos encuentros participativos en el espacio público eh, y nos juntamos con eh, agentes culturales y con vecinas y vecinos de nuestra ciudad eh, justamente para hacer diagnósticos colectivos y entre todos pensar eh, políticas culturales posibles eh, que pudieran bueno, eh, favorecer digamos, otros, otras formas de hacer conjunta. Eh, también tenemos, bueno, hace un par de años realizamos con otros y otras personas de, nuestro, de nuestra región el festival eh, multiforme, colabora, un festival colaborativo eh, con varios sellos de música independiente y experimental de la Patagonia y con una mirada ambientalista donde proponíamos eh, justamente una... Eh, una mirada de residuo cero, eh, de cuidado un poco por nuestro territorio y el medio ambiente. Este festival lo, lo desarrollamos en un campo donde llegaba también un brazo del río y bueno, tenía por eso también como este cruce entre arte y tecnología y, y, ambiental, y, y lo ambiental. Eh, y bueno, además de muchos proyectos que hemos realizado de forma independiente, eh, estamos activos en la Universidad Patagónica de las Artes eh, dirigiendo el Vivero de Proyectos Culturales y Artísticos de la Universidad, donde acompañamos ya desde hace cinco años eh, a los diferentes proyectos de, bueno, de la comunidad educativa, eh, proyectos en, las en la carrera de cine, de arte, de música, de danza y de teatro, donde, bueno, justamente les damos eh, y trabajamos eh, herramientas de gestión cultural, de comunicación y de vinculación un poco para que los proyectos que pasan por el vivero, bueno, se fortalezcan eh, y crezcan, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que venimos haciendo y, bueno, y sobre todo lo que más nos gusta es, eh, como ven, cruce, bueno, el cruce, el estar en contacto eh, justamente con otras miradas que pueden, bueno, complementar y enriquecer eh, las cosas que podemos generar acá eh, desde el Alto Valle y desde la Patagonia. Muchas gracias, Ingrid y Mariano. Es muy interesante, yo creo, cómo van a ir surgiendo conceptos y temas que se cruzan entre todas, eh, ¿no? Y ya salen cosas que tienen mucho que ver con la idea en general de sures y con la manera en que intentamos trabajar desde planta uno, bordes, pares, vecinas y vecinos, de arriba hacia abajo, cruces, mezclas, cuidados, territorios. Es muy interesante cómo esto se va solapando de todos. Y también es muy interesante cómo van a ir viendo que los agentes son muy distintos, ¿no? Que la red es es muy heterodoxa, eh, relaciones con el territorio, con la gente, relaciones con la comunidad, relaciones con la universidad, y ahora damos paso a otro entorno muy di distinto, pero también muy singular. Eh, daremos la voz ahora a Fernando García de Mata de Bolí, un espacio autogestionado que trabaja en un contexto muy distinto, pero que, como les digo, sigue generando cruces muy interesantes y seguirá generando con los otros agentes. Adelante, Fernando. Hola, buenas tardes. Eh, estamos muy felices de formar parte de esta confluencia de Sures eh, porque nosotros mismos nacimos como una confluencia de gestores, de artistas en un espacio que estaba pues abandonado en la ciudad y que nosotros eh, pues metimos nuestro esfuerzo para irlo transformando progresivamente. En ese sentido, está, está pues, desde hace 17 años convirtiéndose como en un referente y nos está posibilitando pues un montón de, de articulaciones y posibilidades de las que ahora eh, bueno, pues quisiera hablarles. En realidad este, este espacio, este espacio pues tiene eh, unos 3.000 metros cuadrados, está en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y nos a, ayuda a tener un espacio soberano, autogestionado, está concesionado por 30 años, llevamos 17 como les comentaba, y, y nos permite pues, eh, juntar muchos de los elementos que nos interesaban de la gestión. Entender la gestión justamente como estrategias de proceso de futuro y eso nos llevaba a ir más allá de la creación de contenidos, más allá de la producción de eventos, articulando, articulando temas macro, temas micro y generando estas posibilidades de interseccionalidad, de intervención, eh, de ciudadanía creativa, como, eh, bueno, pues como venimos haciendo a través de comunicación abierta, de distintos eventos que hacemos durante el año, por ejemplo, la Bienal de Arte Urbano, el Encuentro de Poesía Transfronteriza Panza de Oro, eh, un concurso de arte contemporáneo, el Festival Bertolt Brecht, el Festival Cuerpo Digital, eh, los reencuentros, encuentros que hacemos entre todos los eh, gestores del país, y, y eso pues, nos lleva a muchas posibilidades bastante interesantes. En ese, en ese sentido es que venimos trabajando, creemos que cualquiera de nuestros espacios es prácticamente un detonador de procesos de futuro, un detonador de posibilidades y, eh, bueno, pues realmente nos, nos gusta eh, formar parte de esto porque creemos que nuestro espacio se puede potenciar y también podemos aportar a esta construcción colectiva que siempre, eh, bueno, pues nos resulta absolutamente interesante. Eh, bueno, eso, eso es básicamente lo que nosotros hacemos y, y nada, pues muy felices de, de arrancar todo este recorrido y este proceso que es una aventura a la vez que es una garantía de mayores articulaciones y de, y de proyección a futuro. Muchas gracias Fernando. Eh, pues también voy a, re, a recoger algunas palabras en tu descripción, ¿no? Detonador de posibilidades, construcción colectiva y espacio para imaginar futuros posibles. Y eh, ya empezamos a ver la, la, la, las diferencias eh, de, de los espacios que configuran la red, como comentaba Mario, ¿no? Esta red promiscua que nos propone nuevas maneras muy diferentes de, y dimensiones y frecuencias de onda muy diferentes en la, en la manera de, de hacer proyectos. Eh, damos palabra a Rodrigo Magallanes de, del espacio Oasis de Brasil, un espacio muy similar a Planta 1, pero muy centrado en, la, en las artes visuales. En pleno centro de la ciudad de Río de Janeiro, un espacio delicioso para, para, para crear y, y, y desde y, y, y, y bueno, esperamos que también, decíamos a mí me da como que que esta, en esta red van, muy pronto van a surgir otros tipos de, de, de, de, de conexiones entre, claro. entre los socios ¿no? en el programa Sures y esperamos que empiecen a haber estas, eh, estas conexiones entre pares. Rodrigo, Rodrigo, rodrigo puedes tu activar micro. tu micro por favor me es, desculpe eh, estoy muy hola a todos estoy muy feliz de estar aquí participando de esta red conjunta y eh, procurando nuevos caminos eh, somos un espacio cultural independiente eh, relativamente nuevo É, venho fazendo algumas intervenções e uma ocupação neste espaço que que temos aqui no centro do Rio de Janeiro, no centro histórico, um, um lugar chamado Sara, que por isto é, tem esse nome oásis, né? Porque tem uma coisa muito muito é, frutífera, diria assim. Então, se, um, começou muito por conta de, de um trabalho de resgate de artistas que, mortos, que estavam é, esquecidos, e este projeto é, acabou me levando à questão do contemporâneo. Então, é, a um ano, é, conseguimos é, ocupar todo o espaço, como 900 metros quadrados, um prédio de seis andares, e estamos focando muito em é, residências, experimentações, um espaço para a comunidade artística se expressar, é, tentando fazer todas as coisas para... É, movimentar, porque estava tudo muito parado por causa da Covid, as questões culturais e no e momento no Brasil, la, la, essa coisa um pouco fascistoide do governo não estava uma coisa boa e foi uma forma de resistência. Então, estamos uh, trabalhando dessa forma e estou muito feliz de, de poder participar. E tem aqui aqui um, um, algumas coisas que são... É, é, é, um, é um espaço de investigação, experimentação dos estudos de arte, uma plataforma transdisciplinar com o objetivo de oferecer ao público e o circuito artístico, em general, uma rede de intercâmbio com todos esses agentes né, de arte, teórico, estudantes, produtores, público, todas as coisas. Não somos uma galeria comercial, também não somos uma instituição convencional Gostaríamos de ser uma coisa intermediária, um espaço múltiplo, plural, colaborativo, aberto a associações. Então, se nosso programa agora é, principalmente, estamos buscando residências e conhecer mais, fazer parte dessa rede e aprender mais para poder fazer uma gestão sustentável do espaço. Isso, basicamente. Eh, muchas gracias, es eh, muchas gracias, es como les comentaba, se van como solapando capas muy interesantes, ¿no? Creo que Oasis quizá es uno de los socios que tiene una vocación como más eh, bravamente contemporánea, ¿no? Eh, me, es muy interesante la dimensión independiente, la dimensión de la experimentación, pero también la dimensión comunitaria que ya está relacionada con los otros proyectos. Esta vocación por investigar, ¿no? esto que decías de conocer y aprender, creo que eso es un eje transversal desde el, el trabajo de Planta 1 y que está en todos los proyectos. Y esa vocación un poco agitadora, ¿no? Y esta cuestión también del centro, que es muy interesante, es un cuestionamiento que está alrededor de todo el concepto de Sures ¿Qué hacemos con los centros? ¿Cómo replanteamos los centros? Ustedes son un oasis en el centro histórico de Río de Janeiro con una eh, fuerte vocación agitadora. Y de esta parte un poco más, eh, eh, digamos, como encendida que puede tener esta contemporaneidad abrupta de, de oasis, eh, pasamos a una parte que es una dimensión muy importante y que está muy relacionada con el tipo de trabajo que hacen las organizaciones que sustentan el espacio de planta 1, que tienen más que ver justo con la otra parte, con la parte de la gestión, con la parte de la emprendeduría, con la parte de eh, la profesionalización, que es uno de los pilares del, del, del programa, eh, que tiene mucho que ver con el trabajo que hace contundente en Colombia. Entonces, le daríamos ahora la voz a Jimena Peña para que nos cuente un poco de lo que hacen y también le pongamos eh, voz y cara a este, a este socio en Colombia, Jimena. Bueno, Mario, Tomás, muchísimas gracias por esta invitación y, bueno, la verdad, muy contenta de participar en la Red Sures y de poder hacer crecer también y que entre todos podamos, entre toda la red, podamos crecer tan maravilloso proyecto. Bueno, de contundente les puedo decir que somos una empresa eh, que hacemos gestión integral de las artes. Lo hacemos mediante consultoría, mediante proyectos, mediante curaduría, y lo que buscamos es explorar todo tipo de soluciones que nos permita responder una pregunta reiterativa acerca de cómo somos sostenibles en la cultura y obviamente cómo un artista también es sostenible y puede vivir de su obra y hacer todos sus proyectos maravillosos. Eh, contundente es de carácter curatorial, internacional e interdisciplinar y proponemos dos formas de de trabajo por ahora, dado que somos nuevos. Eh, el primero es un programa de un comisariado artístico donde vemos a la exposición como un proceso de inteligencia colectiva. Y en medio de esta experiencia expositiva, lo que queremos es que el artista se articule dentro de un ecosistema creativo y encuentre también y soluciones que le ayuden a vivir de su obra y también obviamente esta validación de sus talentos. Y el otro programa es un programa educativo de laboratorio con una vocación de intercambio de conocimientos para poder eh, ayudar en la gestión cultural a esta profesionalización mediante un aprender haciendo, pero también aprender interactuando, que es como lo que nos interesa y esto nos lleva a a hacer mentorías, a hacer formación, a hacer todo tipo de proyectos eh, que nos permita a la hora de la verdad entrar a entender los problemas de la gestión cultural en unas líneas muy particulares que manejamos acerca de cómo podemos dinamizar los mercados del arte contemporáneo, cómo podemos experimentar en la gestión de la innovación de la cultura, eh, cómo podemos traducir estos lenguajes entre arte, empresa, estos lenguajes que a veces parecen como tan disímiles, tan pero que pueden integrarse para hacer una mejor gerencia de las industrias creativas y culturales y cómo podemos también aportar a generar una recomendación de políticas públicas de todo tipo de medidas que tienen que ver en relación pues, a, lo, a la economía creativa que está creciendo en el mundo. De esta forma entonces, Contundente lo que quiere es practicar estos aprendizajes, practicar en vivo también estos procesos investigativos y generar todo tipo de estrategias que le permitan al gestor cultural de las artes y al gestor cultural en sí eh, encontrar nuevas dimensiones, encontrar eh, esa innovación, pero también encontrar maneras de relacionarse para poder interactuar y hacer crecer sus proyectos con públicos multidisciplinares. Bueno, de mí, pues soy investigadora, soy docente y, y además curadora, y todo esto lo, lo estoy canalizando a, con mis eh, equipos de consultores y generando redes, Tejo Red entre Europa, entre América Latina, Tejo Red entre la empresa, entre las artes, y definitivamente es como esa forma de trabajo para mí es el intercambio intercultural. Pues te robó unas. Gracias. Gracias, Jimena. Te robó unas cuantas palabras. Practicar, ¿no? eh, eh, eh, Aprender haciendo. Sostenibilidad, inteligencia colectiva, gestión de la innovación, ¿no? eh, Y sobre todo esa capa sobre la, la, la sostenibilidad de, de cómo los eh, agentes culturales, las artistas eh, pueden pueden vivir de lo de lo que hacen, no. Eh, sobre todo, reitero esa idea de que en, en Sures vamos a aprender mucho las organizaciones eh, que formamos parte, unas entre nosotros, y también Sures es una invitación a otras organizaciones culturales en. En, en América Latina y en el, y en el sur de Europa, eh, en, esta, en esta parte mediterránea, eh, para, para aprender nuevas maneras de, de, de, de hacer. Eh, doy la palabra a Cristóbal Gumucio y a Rodrigo de Santiago de Chile, del Centro Cultural Matucana 100, un espacio ya, me, no sé si me equivoco, pero ya de tener unos 10-15 años, eh, de, de, ahora nos lo contarán ellos, pero es un centro cultural de referencia en la ciudad Y que es un honor contar con toda su experiencia para activar todos estos procesos Bienvenidos. Muchas gracias Tomás, muchas gracias eh, Mario Nosotros estamos muy felices de participar del programa de SURES Y les cuento, bueno, mi nombre es Rodrigo, soy encargado de proyectos en el Centro Cultural Matucana 100 que es un centro cultural ubicado en la ciudad de Santiago, eh, que cuenta con diversos espacios para la expresión de arte contemporáneo. Básicamente, Matucana Cien acompaña, apoya y exhibe distintas manifestaciones dentro del sitio, ya sea desde el arte escénica, desde el arte visual, es la música, el cine, en un lugar que ya cuenta con siete espacios que fueron construidos de a poco. Eh, recordemos que Matucana Cien fue el primer teatro en construirse tras 20 años de apagón cultural en dictadura y que hoy día ya puede disfrutar de una cantidad de oferta cultural constante, multidisciplinar y sobre todo de índole contemporánea. Nos interesa que las distintas disciplinas eh, se puedan expresar dentro de sus divergencias, en el sentido de que podemos acoger tanto proyectos emergentes, de mediana carrera y consolidados, y... Bueno, quizá Cristóbal nos puede hablar quizá un poco más en cómo se diferencia Matucana 100 de los otros espacios que existen acá y del por qué nos interesa ser parte del proyecto Sures. El micrófono, Cristóbal. Matucana cumplió 20 años, eh, y como decía Rodrigo, eh, es uno de los primeros proyectos del tipo post eh, periodo dictatorial y... Y en, en los últimos eh, ocho años, yo diría que como que hemos eh, intensificado la estrategia de trabajar en el tejido cultural en las distintas disciplinas que trabajamos, que como decía Rodrigo, son el arte contemporáneo, la danza contemporánea, el teatro, el circo contemporáneo, eh, el cine y la música. Y en esa perspectiva, eh, no solamente trabajamos con los artistas, sino que también con todo lo que sostiene el sistema dentro de cada disciplina, con los eh, sellos independientes, con las distribuidoras independientes de cine nacional y latinoamericana, trabajamos con, en ese sentido con las embajadas, con los colectivos y compañías de teatro, de danza, en, en, ese, en ese sentido nuestro afán es generar una gestión eh, transversal pero que vaya penetrando, vaya dejando huella en, eh, en cada sistema cultural, y en esa perspectiva los los gestores son parte esencial de, de que se sucedan esas dinámicas y, y, y desde ahí también nuestro interés de, de participar en SURE, nosotros ya teníamos una relación anterior con, con Transit de, de muchos años, eh, que nos conocemos y algunos aquí como martedero también ya habíamos tenido momentos de, de, de conocernos y, y desde ahí estamos muy contentos de, de abrirnos a la posibilidad de de abrir este puente de, de experiencia y trabajo eh, colectivo enfocado a los gestores. Hola, muchísimas gracias. Eh, es también muy interesante eh, esta perspectiva de tener un, un, un aliado, un socio que... Ha conseguido después de 20 años tener toda esta infraestructura que tiene esta permeabilidad tan grande en el territorio en el que trabaja y, sobre todo, que tienen esta vocación por justamente mirar, eh, digamos, todo como un sistema, ¿no? O sea, la, la cuestión de trabajar con el ecosistema cultural, no solamente con quien está creando, sino también con todo el entramado que sostiene y que hace posible que quien esté creando pueda llevar, eh, hacer llegar a los públicos y a la comunidad y al territorio, eh, el, las, las, la, el, ese, esas, ese material, esas creaciones que, que están llevando a cabo, ¿no? Eh, y pasamos de alguna manera ahora de un, de un centro muy, eh, pues con 20 años de trayectoria, con una infraestructura muy sólida, a el, el, el proyecto, el socio más, más, eh, más, Joven, joven digamos, sí. No, no, no quería decirlo con esa palabra, pero sí, o sea, el, el que está el que está iniciando ahora, el, el, el, el, el que está saliendo escena recién, que se trata de, de Note Point en, en Houston, además en un territorio muy interesante, con unos entrecruzamientos muy curiosos y que ayuda a redimensionar también eh, la idea y el concepto de Sures. Eh, con una aliada que también ha estado cerca de algunos otros procesos que hemos estado haciendo desde aquí. Eh, Erika Tamaura, que, que, que está en el borde, en la frontera, con ese node point. Explícanos un poco qué, qué es ese proyecto que van haciendo. Sí, no, y antes de darle la palabra, ¿no? eh, sobre todo reforzar esa idea de que nos interesa mucho en Surez esa mirada de tener a, a este agente cultural dinamizador de la red del lado de Estados Unidos, eh, en, en Estados Unidos, pero también desde esa mirada o esa vocación latinoamericana, ¿no? Eh, o hispánica, o... Sí, eh, sí, mirando de allá para allá. Mirando acá. De, sí. de, del, del, del sur de Estados Unidos al sur. Bueno, eh, te dejo, te doy la palabra, pero me parece aunque sean jóvenes, son los más necesarios claro, claro, para sí, generar sí, sí, esos total, no. otros diálogos fronterizos tan necesarios y desde de, de, de, de, de, de frecuencias de onda eh, completamente distintas y maneras de hacer. De, mm. Hola, hola. Eh, hola, Mario. Hola, Tomás. Hola a todos en Transit, y hola a todos nuestros compañeros en pues, todas partes del mundo. este Sí, ¿todo bien? ¿todo bien? ¿Me escuchan, verdad? Sí. Este, estamos ahorita, pues como dicen, somos el bebé. Eh, sin embargo, bueno, not point us or not point us, este pues es este juego de palabras donde estamos tratando de eh, demostrar lo que es este... Um, esta unión de fuerzas y de afectos cultivados desde dos personas que somos Jenny Aperti y Erika Tamaura, una servidora. Jenny Aperti cuenta eh, con pues, muchísimos años de experiencia, sobre todo en el área del servicio público. Eh, cultural, ella estuvo encargada de los proyectos de cultura del Consulado General de México en Dallas, y bueno, una servidora, eh, estado dura, trabajando durante 20 años en el Instituto Tecnológico de Sonora, en una universidad allá en el norte de México. Entonces, eh, así como dicen, este, pues Mario y, y Tomás, exacto, este proyecto va, va surgiendo a raíz de unir las trayectorias y de unir la, eh, pues, eh, todo ese bagaje que traíamos Jenny y yo de, de encontrarnos dos mexicanas en la frontera sur de Estados Unidos. Y bueno, este, eh, Not Point es un colectivo, eh, un colectivo de habla hispana en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que nos estamos enfocando a hacer? Queremos generar y diseñar momentos de conexión que signifiquen algo, momentos de conexión significativa entre personas, ideas, proyectos, que sucedan en el territorio de la frontera sur de Estados Unidos. Estamos hablando de eh, Texas, estamos hablando de Nuevo México, uh, estamos hablando de Arizona y California. Entonces, eh, este proyecto que va surgiendo a raíz de unir eh, el, el contexto que les platicaba desde el servicio y la, el, la generación del conocimiento desde las universidades. O sea, somos dos mujeres que decimos, oye, vamos a poner... Eh, este, este proyecto A Cocinar a Fuego Lento empieza en el 2021, entonces eh, lo consolidamos con este reciente programa de travesías de México 2022 con la Cátedra Inés Amor de UNAM. Y entonces nosotros hicimos un manifiesto donde dijimos, bueno, nosotros queremos mandar este, a TURES o queremos nosotros participar en esta movilidad desde un manifiesto. Y queremos encontrar los proyectos que estén vibrando con nuestro manifiesto. Y nosotros creemos que eh, todas tenemos una misión que cumplir, ¿no? Y creemos que esa misión es única e intransferible, solo la puedes hacer tú eh, o a la persona que le tocó hacer. Y creemos que esa misión se va demostrando ante nosotros a través de transformarnos como humanos. Nosotros creemos que la cultura es una manifestación de nuestro espíritu y entonces creemos que después del dos, desde el, después del 2020 esa forma de manifestar eh, cambió totalmente entonces estamos nosotros ahorita en un territorio de frontera donde creemos en la frontera como una señal de un nuevo mundo no es el lugar donde donde puedes encontrar eh, muchísimas cosas y pues nosotros queremos acompañar esos procesos de manifestación que suceden en territorios de frontera. Entonces, actualmente, eh, cuando llego a, a Houston, me doy cuenta del de universo multicultural que hay en esta parte específica, en este lado del país, y entonces empezamos a cultivar, bueno, empe, empiezo a sacar mi tarjeta de los afectos que he cultivado y digo, oye, fulana de tal está en Arizona, otro está por allá en Dallas. Entonces empiezo como a llamar y, y em, eh, empiezo a hacer llamadas y contactos y me doy cuenta que hay una red, ya está, una, una red dispuesta, ya vibrando para poder entrar a participar con Sures. Entonces dentro de esa red vamos a aprovechar ese, ese comité que va a ayudarnos a, re, a revisar los proyectos donde está la Universidad de Arizona, está el, el Instituto Mexicano de Cultura acá en Estados Unidos. Entonces, hay muchísimos aliados que van a ayudarnos a poder eh, recibir los proyectos de Estados Unidos y mandarlos a Barcelona. Gracias, Erika. Bienvenida, Sures. Un honor contar contigo y, y te retomo, ¿no? Transformarnos cultura transfronteriza, pero también eh, nos gusta tu mirada de, de, de esa articulación y este, este esta red de aliados eh, que, que se articula a las universidades que hay instaladas en el, en el sur de Estados Unidos que estás eh, que estás construyendo, ¿no? Esta mirada académica y esta y, y, y esta manera, ¿no? de, de, de pensar eh, la cultura desde desde la conceptualización y la investigación le doy la palabra a nuestra última eh, aliada en, por el momento por el momento <risas> eh, que nos presenta otra gran dimensión y otra diferente manera de, de, de hacer cultura, porque Diana Reyes representa a la Secretaría de Cultura y Educación, de Educación y Cultura del estado de sonora eh, y será un, un aliado que, que nos que nos sobre todo nos, nos pone a trabajar con otra en, en otras lógicas eh, y otras desde las de la construcción de políticas públicas pero también de, de con, con, con una esa esa deuda pendiente de trabajar lo, lo, de, lo, de, con la colaboración público privada de de, de, de, de, de, de, de de hacer que las organizaciones públicas y las grandes no instituciones puedan permearse con otro tipo de agentes y trabajar entonces eso ya es solo teneros a vosotros como aliados ya es una oportunidad para investigar esas maneras de, de interactuar con, con, con las administraciones tan potentes como la Secretaría de, de Cultura y Educación, de Educación y Cultura eh, del Estado de, de Sonora. Diana, cuéntanos. Sobre gracias, gracias Tomás, gracias Mario. En principio celebro eh, la gran diversidad de, de estos composición de aliados. Como bien dices, nosotros somos una instancia de gobierno, somos la Secretaría de Educación y Cultura que dirige el Secretario de Educación, que es el doctor Arón Grajeda Bustamante, y que yo formo parte de este gran equipo porque es la secretaría, una de las secretarías más grandes de nuestro estado de Sonora. Eh, y, bueno, quiero decir que lo que fundamentalmente buscamos es potenciar este trabajo en red, este trabajo de colaboración, y, y de entrada entendemos todo la, lo que vamos a aprender de estos aliados eh, que aquí comparten este espacio con nosotros, pues eso nos emociona. Eh, pero bueno, nuevamente aquí nosotros estamos buscando convocar desde este territorio del norte de México a todo México. Eh, junto con Transit, con ITD, con CEPS, ya hemos tenido eh, antecedentes de, de trabajo donde eh, nos dimos a la tarea de convocar a, a los gestores culturales de México en dos proyectos como eh, Bajo Radar México Frontera Norte o como Hermosillo Dialoga, y creemos fundamental seguir eh, esa estrategia de, de trabajo y de seguimiento con estos eh, promotores y gestores culturales en todo México, porque las experiencias realmente han sido enriquecedoras, eh, nos han permitido tejer nuevas redes. Y quiero hacer mención de una red muy particular que ha venido acompañando este proceso, que es la REGEM, la Red de Gestores Culturales de México. Y que nuestra intención ahorita es eh, seguir apoyando eh, a los gestores en este proyecto SURES para la movilidad eh, para que participen en estas residencias internacionales y pues realmente nosotros consideramos porque así lo vivimos en el terreno de lo escolar eh, la importancia de recuperar el trabajo presencial buscamos eh, que todos nuestros estudiantes ya estén de vuelta en las aulas como también buscamos que la cultura eh, retorne a los espacios de, de la presencialidad y que aunque entendemos que esta manera eh, digital nos acerca, nos permite como en este momento compartir y, y, com y comentar con todo el mundo eh, esto que estamos tejiendo y esto que pronto eh, saldrá como una convocatoria a los gestores de México, pues creo que, que en este periodo que estamos transitando eh, nos surge el encuentro. Eh, muchísimas gracias y y, bueno, en eso estamos eh, atentos para darle seguimiento a cada proceso de SURES. Muchas gracias, Diana. Yo creo que eh, es muy interesante eh, tenerlas a ustedes en, dentro de la red por esta cuestión que comentaba Tomás antes de generar eh, estas mezclas un poco, un poco promiscuas, decíamos, eh, en, en, en, en plan broma de de generar mezclas entre proyectos que son muy grandes y proyectos que son muy pequeños, proyectos que, han, que están más vinculados con las instituciones, proyectos que están eh, muy del lado de lo independiente y toda la gama de, de intermedios que hay entre esos dos polos, ¿no? Pero también esta cuestión muy interesante que no es baladí en estas eh, eh, eh, pausas que estaba haciendo Tomás con respecto de eh, la educación y la cultura en el nombre de, de, de la institución, ¿no? esta ecuación pendiente que nosotros insistimos tanto eh, desde el trabajo que desarrollamos aquí, y que está muy vinculado con estas eh, nuevas alianzas que están generando con la red de, de gestores culturales de México, que esa es otra de las dimensiones interesantes de, de, de lo que representa este aliado para, para la red de Sures, ¿no? que, que implica generar una serie de acciones desde eh, el, el, el norte de México, desde la provincia de México, pero para todos los gestores de, de, de todo el territorio. Mexicano, ¿no? Que y sobre bien, todo, y, y inflar ¿no? Y, y, y provocar esa mirada educativa de la cultura en, en los procesos. Totalmente, sí. O sea que ahí tenemos, eh, esa es la, la, la, la, la ecuación, la ecuación pendiente, pendiente que van, que van a tener los, los gestores culturales de todo el territorio de México que postulen a las residencias que adelanto en este vídeo que la, la, la Residencia de México será la primera en activarse. En la convocatoria se abrirá el 1 de abril y estará abierta para durante todo el mes de abril hasta el 15 de mayo para, pre para presentarse y postularse a, a, a, este, a este viaje a, a planta 1. ¿no? Bueno, pues estos son los siete eh, aliados por el momento de la red. Esperamos que, y estamos convencidos de que se irá multiplicando, de que irán surgiendo otros agentes y es el momento de presentarnos nosotras de presentar al espacio que además de las instituciones, de las organizaciones de las que les hablaba Tomás al inicio, que de alguna manera cruzan muchos de los proyectos que hacemos, eh, este espacio Planta 1 es un espacio en sí mismo, tiene sus propias eh, Postulados sus propias maneras de trabajar, sus propias intenciones, eh, y un poco se los quiero mostrar también para que no, para no, que los, los anfitriones eh, no tengan, es irte, tengan un una espacio. Buena. No, sobre todo los, os lo queremos mostrar porque este año las siete residencias que se activan claro. eh, o que, que, se, que vamos a activar a lo largo del año cristalizan en, en, en, en, en, en siete convocatorias para que siete agentes culturales, uno de cada país, pueda venir eh, viajar a España a, juntar, a, a trabajar junto a los equipos de CEPS, Transit y TD durante, una, un, como comentaba Mario, y, y podréis ver en, en, en las convocatorias y en la página web, no a, a, a repensar sus proyectos de la mano de todos los profesionales vinculados, más de 300 profesionales vinculados a estas tres organizaciones y a repensar eh, en este, desde este espacio eh, sus proyectos o ideas de proyecto eh, bueno, nada, les... Mario, para que os cuente. De... Les llevo un poquito por aquí mientras les voy. Eh, ah, perdón. Sí. Ahora Ay, sí. No. Eh, eh, bueno. ¿Qué? Perdón. No, sigue con el micro. Sigue con tu micro. Ah, pondrán los dos. Vale. Bueno, eh, les iré dando un pequeño paseo por aquí. Eh, mientras les cuento, planta 1 es un espacio abierto para desarrollar procesos, compartir conocimientos de práctica, tejer relaciones, cultivar afectos. Digamos que ese es nuestra, nuestros statements más general, los que nos definen, publican. Esto quiere decir que, bueno, es un espacio abierto, abierto, no cultural al uso, que tiene un horario. Más bien está abierto a los gestores, a las gestoras, a los eh, agentes independientes que están generando proyectos, está abierto para que vengan, nos compartan lo que están haciendo y como dicen aquí en España, nos liemos juntas para, para, para llevar a cabo esos proyectos y para que surjan otros proyectos más. Eh, un, un espacio también para compartir conocimiento de todo lo que, eso que vamos haciendo, para desarrollar procesos, porque en general estamos mucho más interesados en ese espacio intermedio entre tener una idea para un proyecto y, y llevarla a cabo, eh, y no tanto eh, en, el, en el resultado final, digamos, que, que nos gusta mucho pensar en Planta 1 como un espacio de prueba, un espacio para que las cosas no salgan exactamente bien, y para que esos proyectos se puedan empezar a desarrollar aquí, Prueben cosas aquí y luego se desarrollen en otros espacios. Y algo muy importante para, eh, para, para, para encontrarnos con otra gente, para afectarnos y cultivar afectos. no Y digamos que esas son un poco las, las nociones que definen el espacio. Y bueno, también nos gusta mucho pensar en este lugar como un ensayo, como un lugar de ensayo para probar, aquí, para probar y para ensayar cosas, pero también como un ensayo en sí mismo, pensando un poco en... Eh, en, los, en, en el ensayo, en los términos teatrales, como algo que se hace un poco de espaldas al patio de butacas, de espaldas a lo público, pero que ve sobre todo en el error, en la repetición, un, un sistema, una metodología eh, para perfeccionar, digamos, pero también como un ensayo en, en los términos literarios del ensayo, como este género que básicamente consiste en reunir ideas muy diversas, de procedencias muy distintas e intentar ponerlas a dialogar para generar otras ideas, ¿no? Y un poco eso son, son las intenciones de, del trabajo. Y hacemos proyectos con otros y de otros, pero también hacemos nuestros propios proyectos y entendemos la Residencia Sur es como uno de esos proyectos que tendrá un espacio central durante, durante todos estos, estos meses que estaremos trabajando juntas y bueno un poco eso es eh, sí. el el entonces, el espacio de que no somos una galería no somos no bueno, un... nos gusta bastante definirnos desde el no en, en, en el sentido de que eh, intentamos justamente generar maneras eh, para para experimentar tanto con los formatos como con las ideas que generan esos que acaban cristalizadas en esos formatos entonces no tenemos muy claro lo que somos pero sí tenemos muy claro lo que no somos no somos una galería pero podríamos desplegar cualquier tipo de experiencia positiva. No somos un hub, pero tenemos muy, eh, mucho interés en que gestores y agentes culturales vengan aquí a trabajar sus proyectos, y se conozcan entre ellos y generen procesos dentro de proyectos aquí. Eh, no mm. somos ni siquiera un, un, un aula, un, un aula por ejemplo, pero tenemos muchos proyectos desde un máster que a, da clases aquí hasta proyectos formativos relacionados con los temas que nos interesan eh, al respecto de las humanidades y la cultura contemporánea. No somos eh, ni siquiera un escenario, pero pueden ocurrir experiencias performativas. Eh, en formato, eh, y bueno, somos un montón de cosas. Eh, pero, <risa> pero estamos abiertos a cualquier hacer... tipo de, de, de proceso y, y, de, y de experimentación y, y abiertos a acompañar eh, a, y acompañarles durante su residencia en planta 1 ¿no? entonces eh, sobre todo eh, la idea que os queríamos dejar es que esta invitación a postularse a las residencias que se van a activar a lo largo de este año que este año seremos se, se, se, como el anfitrión de todas estas alianzas eh, están, es una invitación a venir a trabajar con nosotros a dejaros eh, infectar, infectar culturalmente y, y y a, y a infectarnos juntos y a, a provocar esas, esas nuevas dimensiones del proyecto desde Barcelona, como un campo, un campo base desde donde eh, viajar por Europa o también aprovechar la oportunidad de, de cruzar el Atlántico y, y, y, y revisar agendas y... Revisar agendas, contactos y sobre todo respirar, ¿no? Mm. Respirar y como hablaba Rodrigo antes desde Brasil, no volver a, a activarse en esta pues de esta etapa postpandémica eh, y poder volvernos a, a encontrar a, y a viajar, ¿no? Y a, y a vivir. Sí, creo que, que todas estas... Eh, eh... Estas palabras que, que intentas resumir Tomás a partir de la idea toda esta alrededor de la movilidad, un poco ya, ya lo, había, lo habías comentado al inicio del, de la sesión, ¿no? Esta especie como de tres puntos, tres grandes espacios como de valor que podrían hacer una fotografía de, de lo que es el programa. Eh, cuando planeamos un poco esta sesión pensábamos que, que sería interesante generar un último espacio para conversar alrededor de esto porque ya cuando empezábamos a a tratar de activar la red surgía en una serie de cuestiones que, que de alguna manera atraviesan el concepto de Sures y que son siempre, te, están en tensión, ¿no? Porque tenemos eh, que ser conscientes de que trabajamos en el contexto específico en el que estamos y eso también es interesante, ¿no? Entonces a mí me gustaría retomar esos tres puntos un poco simplemente como, como un... Como una provocación para que compartamos un poco estas ideas que ya hemos compartido en otras llamadas. Eh, una, por ejemplo, alrededor del el primero de estos puntos, ¿no? la idea de la profesionalización de los gestores y su relación con lo que nosotros llamamos el CO, que es en realidad la idea de colaborar, de trabajar con, en, con el contexto, de trabajar eh, eh, en, con la comunidad, pero tra también trabajar en común y desde lo común. Y que en el caso de lo que definíamos ahora relacionado con planta 1, nosotros entendemos aquí con esta idea del afecto, ¿no? De compartir afectos, pero de afectarnos, de dejarnos afectar por los otros y, y de afectar a los otros, que eso tiene que ver con la presencia, lo que comentaba eh, Rodrigo, ¿no? Que tiene que ver con la recuperación de. De, de, de, la, ...de la materialidad, de, de lo físico, de encontrarnos con los otros, ¿no? También con esta cuestión de la vocación sureña, de la vocación latinoamericana, de la vocación mediterránea, decíamos nosotros, porque estamos abiertos a abrir, baja eh, la redundancia, eh, la, la, la, la red de sures a otros sures que también estén más cerca de nosotros. Cuando pensábamos en el concepto de sures, pensábamos en, en un pintor uruguayo que se llama Joaquín Torres García que tenía como uno de sus principales eh, eh, argumentos de batalla. Nuestro norte es el sur y incluso tenía un pequeño dibujo en el que volteaba el mapa de América para replantear todo esto. Y ahí esta vocación en la red que también da para hablar sobre ciertas cosas. Y también, obviamente, la cuestión de la movilidad, incluso del CO2, de si es necesario o no desplazarnos en un momento como este, de si... Eh, tenemos que tener en cuenta y hacer una reflexión sobre la pertinencia o no de la movilidad de los y las gestoras de los y los y las agentes culturales, ¿no? Entonces, simplemente dejo el micro abierto porque sé que, que estos temas generan generan eh, eh, líneas interesantes para conversar y creemos que eh, no podíamos desaprovechar la oportunidad de estar todas aquí juntas eh, conversando para... para eh, no podíamos obviar estos temas que atraviesan completamente el programa, ¿no? Entonces, no sé quién, quién se anime a, a, a tirar la primera piedra. Sí, no, Nos... no ganas hay, yo creo, ¿no? <ríe> sí. Eh, pena, perfecto, gracias. Bueno. bueno, me animo a tirar la primera piedra para poder hilar con el comentario de, de Joaquín Torres García. Eh, para mí es bastante inspirador ¿sí? el, el, lo que define Sures de voltear esa, esa óptica y esa óptica de, de dejar de vernos como el centro y entender que hay un, un universo y en ese universo existe todo tipo de posibilidades eh, constructivistas, ¿sí? es decir, ¿cómo, cómo construimos y cómo construimos en medio de de la cocreación, de la colaboración, de todos estos cos implica y me inspira, me inspiro la obra de, de Torres García porque es cómo vinculamos las posibilidades de aquello que ni siquiera hoy en día conocemos, ¿sí? aquello que es una incógnita mm. y cómo nos abrimos a eso para poder realmente traer eso que no sabemos qué va a ser pero que nos va a terminar generando un resultado, y que en ese resultado no vamos a ser solo uno, sino el universo en el que estuvimos, que nos afectó y que nosotros afectamos. Entonces, entender eh, la obra del, del artista, ver que está aquí el espíritu de alguna manera rondando, pues me parece fenomenal y por eso lo pongo a colación, porque es realmente lo que va a ser esa experiencia dentro de Sures también. Sí, yo creo que incluso cuando, cuando estuvimos conversando antes hablábamos con, un poco de esta cuestión de, de, de la Justamente si, si estábamos pensando también en replantear los centros, que hay un momento en el que no tengamos idea de realmente cuáles son las jerarquías o no, que está por un lado o por el otro de, lo, de, de, de los demás, y también esta cuestión que trabajamos bastante eh, desde Planta 1 y desde transit que es eh, esta idea de las periferias como centros, ¿no? Nosotros mismos, la gente que venga aquí a, la, a, a hacer las residencias presencialmente en Planta 1, se hará cuenta de que el mismo espacio de Planta 1 es un sitio que está alejado de los centros del propio ecosistema cultural eh, de Barcelona, aunque cercano a otros agentes parecidos a nosotros que se han ido del centro y están replanteando cómo se construyen otros espacios colectivos fuera de los como líneas y fronteras habituales del sistema cultural. No, y no solo materia. periferias en el territorio, sino periferias eh, y conceptuales, desde los ¿no? sí. de los márgenes conceptuales, mm. desde las realidades marginales o del margen, mm. desde comunidades. Desde toda la otra edad eh, y la alteridad. ¿no? Sí. Eh, yo creo que el, el tema de ¿no? los márgenes o las periferias... Eh, y trabajar desde, desde esas posibilidades de situarse al borde. Creo que Erika eh, quería. Para encontrar nuevos puntos de vista. Es, es, es vital ahora y más que nunca eh, buscar esas, eh, esos proyectos que nos permitan entender nuevas maneras, nuevos relatos, nuevos lenguajes de entender eh, el mundo en el que estamos viviendo <risa> y ahora más que nunca. Claro. ¿no? Erika, creo que querías. Eh... Y sí, sobre lo que comentaban del borde, la frontera, eh, eh, todo esto, no. yo les cuento rapidísimo, rapidísimo la experiencia que yo tengo aquí en la frontera sur de Estados Unidos porque estoy ahorita trabajando en una escuela donde me toca recibir jóvenes migrantes de todo el mundo y la idea es habilitarlo durante un año antes que se integren al sistema educativo tradicional de Estados Unidos. Ahorita estamos trabajando con gente de Vietnam, con gente de Afganistán, con gente de Egipto y con mucha gente de Latinoamérica. Y es muy curioso ver cuando eh, una persona de Ecuador o de Guatemala no sabe no sabe hablar eh, vietnamí y el vietnamí no sabe hablar español pero entonces están buscando hablar el inglés para poder para poder este eh, mm. comunicarse no eso que hablaban de los nuevos lenguajes y sí. entonces hay un lenguaje que es común no importa del de, de territorio en el que estemos no entonces eh, eh, esto que hablan de, de la parte de frontera a mí me resuena mucho porque yo no me había sentido tan mexicana como cuando llegué a, a no. Estados Unidos, ¿no? Porque cuando te encuentras con esta red donde dices, oye, estamos en un territorio que no conocemos, en un territorio que no es el nuestro, entonces vas armando y vas vas, este, configurando tu propia, pues tu propio hogar, ¿no? Entonces ahorita estaba viendo el Instagram de Planta1 y decía, pum, somos migrantes, ¿no? Entonces me quedé reflexionando sobre los desplazamientos. ¿Es necesario desplazarnos? Yo creo que sí, o sea, estos jóvenes que se están desplazando, por ejemplo, a la frontera sur de Estados Unidos, o si nosotros mismos cruzamos al Atlántico y nos desplazamos, pues qué es lo que vamos a encontrar ahí, la esencia del, del intercambio cultural, la esencia de la, de la interculturalidad, de la multiculturalidad, de eso que tanto decimos en el aula, de eso que tanto estudiamos en ensayos, o sea, yo no había tenido como esta iluminación, eh, lo había visto en papeles, lo había visto en muchas bibliografías, pero hasta que llegas y lo vives, hasta que tienes la experiencia realmente vivencial, es cuando te impregnas de todo esto que significa la frontera o la, o la, la experiencia transfronteriza, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es un voto por el desplazamiento, yo <risa> voto por desplazarnos, vámonos todos a movernos. <risa> sí, supongo sí, que sí, el espíritu tiene que ver con la movilidad, ¿no? Sí. Mariano. Sí, bueno, yo quería ahí retomar un poco lo que decías, Tomás, de, de el mundo en el que vivimos, que está al borde del colapso, creo, en, en muchas crisis sistémicas, no sé, cambio climático, eh, guerras, discurso de odio, algoritmos, bueno, o sea, hay como muchos puntos en los que creo que justamente ahora los proyectos culturales y proyectos culturales pensados en vinculación con sus territorios, pensados como espacios estos de diálogos, son más necesarios nunca, creo que tenemos una obligación cuando generamos proyectos como más, más necesarios que, que nunca, de, de, de poner en contacto a, a, a personas que, que, no, que no se hablan o poder ser esos transmisores, ¿no? O, o de diferentes este, lenguajes, perspectivas, visiones. Así que, y esto se logra también en muchas ocasiones a través de conocer otros puntos de vista, otras perspectivas, y esto se logra a través de desplazarse y ser desplazados y, y salirse un poco de nuestro propio centro. ¿no? Así que creo que por eso la, unas residencias, pensando en este foco, en la gestión cultural, creo que son más necesarias que, que, que nunca. Y, y celebro eso, ya lo, lo, lo hemos comentado en otra ocasión. Y después respecto a, um, al tema de la movilidad y el impacto ambiental que puede tener. Eh, creo que sí, tiene un punto eso, pero creo que también está en esta pandemia tenemos que mantener las buenas prácticas que hemos aprendido en esta pandemia y, y, y creo que hay algunas cosas que tenemos que aprender de otros movimientos, del software libre, del open source, de la yo creo que voy a, voy a hacer énfasis en el tema de la documentación, de poder documentar lo que hacemos, de poder este, plasmar todo lo que venimos haciendo para que, para que quede lo que hagamos en una residencia, lo que, que la persona que viaje y todo quede bien documentado, para que otros puedan tomar a partir de ahí. Creo que tenemos que adoptar esa práctica de documentar, documentar los procesos, esa cocina, digamos, esa receta de cómo vamos haciendo, eh, y ser más eficientes en, eso, en esas movilidades físicas que tengamos con las herramientas digitales que, que, bueno, a los golpes hemos aprendido en estos últimos dos años, pero, pero ahí eh, creo que hay mucho para aprender de otros movimientos de la cultura digital y creo que ahí este, bueno, como, como un aporte para tener en cuenta, para para decir, para incentivar que las personas que estén en la residencia también documenten al máximo eh, las, los procesos que vayan haciendo, para que puedan servir de base para otros, para la de la... Te apoyo completamente, Mariano, es un tema impo muy importante, ¿no?, el de generar, ¿no? Eh, generar ese conocimiento y liberarlo, y compartirlo. Total. Y yo creo que en SURE muy pronto tendremos ese archivo. ¿no? y esa biblioteca de documentos compartidos tanto que, dentro de, que usaremos dentro de la red de todo lo que estamos generando en, solo activando cada una de las residencias sino y, y, y las ma diferentes maneras de hacer ¿no? que veníamos comentando y que nosotros que llevaremos la coordinación de, del programa y que estaremos más en el día a día hablando uno a uno con todos vamos, nos ponemos esa responsabilidad también de, de, de, de ser transparentes y transferentes y trascendentes, ¿no? Eh, yo creo que, que son tres, tres valores importantes a tener, ¿no? En, en todos los procesos, gracias. Uh -huh. eh, Diana. Diana, sí, Diana, por favor. Sí. Eh, nosotros vamos con toda la ilusión de una nueva experiencia. Yo me imagino. Eh, borrar, borrando todas las fronteras eh, del, que tiene, por ejemplo, Sonora o frontera con Estados Unidos. Me imagino un lugar sin fronteras, sin líneas divisoria, sin, y lo imagino que cuando lo agitamos y todo se revuelve y volvemos la mirada, nos volvemos a ver en esa forma horizontal, sin importar si somos instituciones, si somos organismos no gubernamentales, si somos, o sea, somos... Uno mismo en el sentido de que tenemos una mira en común, que estamos apostándole a proyectos de impacto social, a que estamos eh, compartiendo y reconociendo nuestros territorios. Entonces creo yo que es una nueva aventura. Yo hace como un año o más de un año que conversaba con Tomás y decía, vamos a lanzar este programa desde Hermosillo a todo México. Yo decía, ¿cómo? si sí, no conocen ni qué es Hermosillo, ¿no? o sea, qué es esta ciudad, y la, y la parte digital no nomás es todo México, es todo el mundo. Eh, al abrir el universo digital, no sabíamos hasta dónde era nuestro alcance, desde dónde se nos iba a escuchar, entonces eh, estábamos muy acostumbrados a que desde las grandes ciudades, desde las grandes instituciones, desde, desde esos lugares se convocara, y creo que aquí lo importante es de que esas líneas divisorias o esas formas de organización las vamos a transgredir y nos vamos a ubicar en ser eh, eh, estos colectivos o estas personas eh, en cualquier posición eh, con esa mirada invertida de, del norte y poder todos colaborar. Yo ya quisiera estar viendo el resultado porque realmente sé que va a ser enriquecedor y pues... Creo que nuestra apuesta es eh, seguir impulsando el trabajo de la gestión de los proyectos, como lo decíamos, con impacto social y sobre todo desde los territorios. Muy gracias, Diana, totalmente cierto, ¿no? Eh, reforzar este concepto de descentralizar los procesos, las maneras de hacer, las instituciones y los lugares, ¿no? Desde donde se toman las decisiones de poder, ¿no? Eh, claro. Deslocalizar. De, de esos, esos, esos lugares entre, entre todas las capas, ¿no? De la gestión, producción, comunicación, difusión, distribución. Eh, yo creo que, que ahí le has, también le has dado a Diana, gracias por poner ese concepto ahí en la mesa. No sé si, si Fernando o Rodrigo o Cristóbal. los compañeros de Chile quieran agregar algo. Bueno, Ah, sim. não bueno, é, são são tantas coisas não e, e trabalhando aqui com Brasília é muito grande e, e tenho me dado conta que estas periferias é, são enormes. Todo o tempo encontro é, gente na periferia com coisas incríveis. Então você ficou pensando como criar uma plataforma para ajudar toda a gente. Então, você nunca havia pensado como uma galeria, não? É, mas como um, um... Não quero representar é, poucos artistas, quero ter como uma associação de artistas que pudessem é, me ajudar a, a, a, a decidir os rumos do, do, do nosso centro para onde estamos indo, o que estamos fazendo, eh, para quem vamos receber, quais são os nossos projetos. Então, você eh, também penso como Jimena a questão da, da sustentabilidade, porque como somos independentes, toda a questão financeira sempre é um problema. De, de, eh, então Uh, creio que o projeto vai vai vai vai va ajudar muito a, a, a encontrar pessoas que cabeças pensantes que possam ajudar a, a conectar e e, a, e trazer soluções para ajudar a própria comunidade artística que acá em Brasília, de certa forma é muito diversa e com vários nichos diferentes que que não pensam uh, É muito diverso. É como se é como se tivesse um uma, um, um sistema de classes sociais. Então, para mim, é um é um, é um desafio. Estou. Eu creo que, escutando-te e pensando em Brasil, a questão um tópico, não? Nos pones a questão de meio ambiental, de la sostenibilidad en este contexto de, de, de emergencia climática, eh, no es casual que nuestro color de Sure sea verde, ¿no? Me encanta sí. la red verde que tiene que ver con una sostenibilidad social, política sí. y no tanto económica, ¿no? Sino medioambiental. Sí. Eh, sí. Y pensar, ¿no? Ese ahí papel. De... Ahí, Esta, ahí. La, la, la, la rainforest, ¿eh? Qué acá, qué bonito, qué suerte desde perfecto, trabajar sí. desde ahí. Y eso yo creo Aquí, que también... muy, muy verde. Acá, pues no sé si también, eh, Fernando, querías Fernando? agregar algo. Sí, ¿no? Fernando, bueno, sí, para sí, sí, hola, se me escucha, ¿no? Sí, sí perfecto. claro, perfecto. Bien, que para nosotros el formar parte de, de esta iniciativa de Sures es pues una posibilidad más, como Bolivia de alguna forma tiene menos posibilidades de articulación ¿no? por circunstancias geográficas, pero también muchas veces por posibilidades económicas, por fondos públicos, por un montón de elementos que sería difícil enumerar. Eh, lo que sabemos en el proyecto Matadero desde hace mucho tiempo es que desde la formación misma es que justamente eh, aprendiendo a sumar vamos aprendiendo a multiplicar ¿no? y que se van dando muchos efectos eh, automáticos de, de estar dispuestos a estar abiertos a, a generar estos procesos colaborativos y que esto siempre es exponencial es exponencial y eso es lo que más nos gusta estamos empezando aquí a lo mejor pues estos espacios, no 7 más uno <risa> y, sí. y, y de repente, pues antes de que nos demos cuenta, como nos ha pasado en el mismo proyecto, pues somos cada vez más, cada vez más, y, y se genera como un efecto positivo bola de nieve, que contra muchos círculos viciosos de lo que vivimos, eh, generan como espirales virtuosas, espirales sí. exponenciales, que, que bueno, en estos momentos... Mmm, en los que se necesita eh, tanto el experimentar nuevos modos de hacer, porque vemos continuamente cómo caemos, a pesar de que estamos eh, definitivamente en, eh, no en una época de cambio, sino en un cambio de época, vemos cómo caemos en, en inercias que, como lo que está pasando ahora con Rusia y Ucrania, pues nos llevan en una dirección contraria, en un vector contrario a lo que serían estos pasos necesarios evolutivos. ¿no? Nosotros en Martadero justamente estos años además, eh, en ese sentido Sures ha venido como agua de mayo, se dice, ¿no? ha venido en su momento justo, estamos bajo el lema y el eje de trabajo de nuevos modos de hacer, nuevos modos de hacer. Y creemos que es muy importante investigar nuevos modos de hacer, tanto en lo económico, como en lo organizativo, como en lo político, como en las formas de acción, como en la concepción y en la conciencia ciudadana. Y en ese sentido, bueno, pues le confiamos mucho a, a, a toda esta confluencia de Sures para, para justamente acompañarnos en ese recorrido de eh, aprendiendo a sumar, eh, ir multiplicando cada vez más en un modo exponencial. Así que con muchas ganas y mucha energía, ¿no? Cuando oigo todo lo que van comentando ¿no? los compañeros, pues me parece que estamos muy conectados, aunque no nos, quizás no nos conociésemos previamente. Y, y creo que en lo, en lo transfronterizo, por ejemplo, en lo inter, en lo co, que se ha citado en todas estas partículas que nos ayudan a superar el monolitismo y la inercia de tantas cosas que ya no nos sirven para el mundo que necesitamos ir creando, está la clave. O sea que ojalá estos movimientos de gestión eh, nos ayuden a dar esos necesarios saltos y a elevar la conciencia para estar a la altura de lo que necesita los tiempos, pero también el planeta de nosotros. Pues, Muchas mira. gracias, Fernando. Yo creo que es un, un, un gran argumento a favor de, de la movilidad, ¿no? Eh, qué mejor manera de romper las inercias, como dices, que, que movernos, que encontrarnos con otros. Y qué mejor manera de eh, descubrir nuevas formas de hacer que también encontrarnos con otros, ver cómo los otros lo hacen, las otras lo hacen, para implementar nuevas maneras de y, y inventar formas nuevas también para nosotros, ¿no? Eh, no sé, creo que los compañeros de Matucana, 100 ya por de... de... Cristóbal, sí, quedó, no... que te, que queremos escuchar ¿También? Cristóbal en este debate. No, yo, yo, yo solamente como agregar, eh, que bueno, en, quizás como de eh, conocimiento común, venimos todos como de la pandemia y en Matucana, 100 el, ya ese, todo este momento fue un momento de alto aprendizaje en el en el, que, en el cómo hacer y qué hacer. Eh, pues no estábamos preparados eh, y, y eso significó como volcarse a lo digital con todos los peros y limitaciones que tiene eso y con todos los cuestionamientos respecto del, de, de si, si era válido como, como posibilidad artística o creativa, pero sin enredarse en eso yo creo que hay un, un periodo de aprendizaje muy fuerte, pero llegó un momento también que se agotó y si bien la pandemia no, no ha sucedido y ahora se están sumando más elementos que hacen, que generan más incertidumbre eh, y más ansiedad, pero nuestro diagnóstico es que la cultura jugaba, el arte y la cultura jugado, ha jugado un papel clave en, en, en ser un soporte no solamente de contención, sino también de, de diálogo, de eh, un, un elemento esencial en los tiempos que vivimos, y, y ha adquirido un rol que quizás, por lo menos desde la perspectiva de, que la digo de, desde Chile, que, que estaba sumergido y, y se está repensando como el arte y la cultura como un elemento esencial. Y dicho eso, pasó esto y nosotros ahora estuvimos hace poco en, en Argentina, en el FIBA, y volvemos a retomar los, los puentes, los diálogos con cosas que habían quedado suspendidas en el 2019, o sea, 2000, 2020, antes ah, justo en el momento de la pandemia, eh, justamente en este propósito de ir generando puentes, diálogos, asociaciones, eh, redes, y, y eso había quedado suspendido, entre comillas, porque también se abrieron otras que eran los canales digitales que te permiten esta ubicuidad que antes no era tan clara, que es como esta reunión que estamos teniendo ahora, eh, quizás teníamos Skype, pero no lo hacíamos, no, no, no, no estábamos ocupando la herramienta en esta dimensión, entonces teníamos que juntarnos a veces en un país, ¿tú te acuerdas, Tomás, que nos juntábamos en un país, nos reuníamos y en los proyectos, y teníamos que hacer estas cosas físicamente, y era más complejo hacer en una sesión como esta. Y eso es, también son los, los saberes de todo este periodo, que hay, hay también. Para no mirar el vaso medio, medio vacío, sino también medio lleno, que tiene elementos eh, de, que no, antes no, no estaban presentes, y que hacen este desafío de volver a conectarse, de volver a hacer las puentes, las redes y... Eh, se pueden hacer de otra manera y mucho más, de llegar a más rincones y de manera más dinámica. Y eso es una oportunidad. Y yo creo que sure también va en ese camino de pensar eh, esta, este, este, en este espacio de incertidumbre, de tantos cambios, una posibilidad de retomar eh, las redes, los puentes, las conexiones eh, en la gestión cultural. Eso no sé, ¿quería agregar algo, Rodrigo? Eh, bueno, yo agregaría que yo no puedo evitar ponerme nervioso cada vez que se eh, contempla la posibilidad de que lo presencial ya sea algo espurio, que esté de más, de que lo digital venga a reemplazarlo. Cuando justamente dentro de los mayores comentarios que recibimos en Batucana 100 es que somos un espacio de encuentro. Eh, en el sentido, menos eslogan, y más eh, concreto posible. Cuando se termina una obra de teatro, uno se puede encontrar con los actores, se puede encontrar con, lo, con los demás públicos, se puede compartir. Y eso es una experiencia que, en general, nuestra audiencia le agradece eh, cuando se compara a otros lugares donde se termina una función y cada uno se tiene que ir para la casa. Yeah. Entonces, eh, justamente cuando se pone en duda, sorprende porque justamente eh, uno es uno lo, de los de las características más valoradas de acá, es algo que a nosotros nos llena de como de, de todo el cariño que se recibe dentro el equipo, dentro de los propios artistas y de los agentes con los que trabajamos. Entonces, yo no pondría una gota una de duda en que claramente la, los espacios de compartir presencialmente son y siguen siendo necesarios. ¿Tú querías sí. agregar alguna cuestión antes de que se renuncie? Está, está bien, yo creo que cerramos este bloque, sí. este pequeño debate, ¿No, Mariano. Sí. Eh, no, simplemente quería, bueno, algo como que ya venimos diciendo, pero es justamente, eh, bueno, después de habernos privado todos de la posibilidad muchas veces de vernos cara a cara, ¿no?, después de la pandemia, creo que mmm, lo que venimos diciendo también es eh, la necesidad también de poner en valor el encuentro de vuelta, y celebrarlo, ¿no? Y yo creo que de alguna manera eh, esta red y este programa eh, también son una celebración al encuentro, ¿no? Y al encuentro de entre personas, entre culturas, entre nuevas formas de hacer eh, para justamente eh, volver a nutrir y volver a atraer eh, estas inspiraciones y, bueno, a los, a, a los diferentes territorios, ¿no? De vuelta para seguir eh, eh, también dinamizando y, y generando cosas de vuelta a casa, ¿no? Cuando, es como cuando, des, lo que nos queda a todos después de, de un gran encuentro es volver y, y también volver a sembrar todo eso, ¿no? Entonces, eh, esa celebración eh, al encuentro creo que es algo que, bueno, que nos va a unir y que creo que eh, tenemos también todos en el ADN de nuestras propuestas. Claro, vas a apuntar a, la la la la a la importante Últala. y que también es fundamental en el tema de de moverse, que es que, que el viaje no es solamente de ida, ¿no? Sino que también es de regreso mm. y, que, y que parte de lo que hace que el viaje y el desplazamiento eh, valgan la pena es que uno vuelve al lugar del que se fue, pero el lugar del que se fue nunca es el mismo, ¿no? Eh, yo tenía preparado algo como para cerrar, para no decirlo con nuestras propias palabras y me eh, hace muy feliz que... Esta par es, esta, estas palabras que no son mías, que son de Néstor García Canclín y alguien que seguro todos ustedes eh, comparten como un, como un referente, eh, eh, de alguna manera eh, cruza por todo lo que hemos estado hablando. Eh, les leo eh, muy rápido, es una reflexión sobre, sobre los desplazamientos a partir de, o sea, desde, desde la movilidad en sí hasta algo más radical como el éxodo, ¿no? Eh, dice Canclini, la capacidad del arte no de repensar sino de acompañar los procesos de movilidad contemporánea se construye en tanto las prácticas artísticas trabajan en su propia acción en este sentido intercultural. Se sitúan en las intersecciones, en las traducciones. El éxodo no es un pasaje en una sola dirección sino un doble movimiento. Y me salto a... Nos pregunta Hanklin alrededor de esto, ¿cómo necesitan transformarse los vínculos entre artistas, comisarios e instituciones, sus propios trayectos y sus propios éxodos? desde la historia del arte y del mercado, para hablar de lo que significa salir de los patrimonios territoriales, traducir en los conflictos interculturales y juntar nuestra voz con los que migran y con los que se quedan, con los que se mueven y con los que permanecen. No vamos a responder esta pregunta, estas preguntas de Canclini, pero creo que un poco encontrarnos e intentar provocar lo que estamos intentando provocar es una manera de hacerlo. ¿no? y no sé si tú yo ahora... Yo creo que habrán más debates, habrán más espacios de Clares. encuentro, yo creo que esta red también nos permite generar mucho conocimiento y, y, y, esta, y, y estos, estos debates desde, desde, desde tantas miradas tan diversas. Eh, yo para cerrar este encuentro, este primer encuentro que sobre todo era un, un espacio desde donde desde poder presentarnos, conocernos, de una manera humana, porque detrás de esta red sobre todo hay personas y quiere impulsar a personas, claro. a ser gentes culturales, reforzar la invitación a organizaciones y a agentes culturales, a gestores culturales a, a participar, a sumarse en las convocatorias, a dejarse conocer por nosotros, a dejarse ayudar, colaborar. Y dejar mmm, pequeños puntos clave Supongo que este vídeo y, y el programa va a sugerir, va, va a generar muchas preguntas. Claro. Tranquilos. Iremos poniendo subiendo todas las informaciones, todas las resolviendo todas las preguntas en www.sures.info. Eh, todas vuestras preguntas irán generando un gran documento de preguntas frecuentes. O sea que iremos respondiendo... Eh, a, a medida que, que, que, que vayamos viendo cómo, cómo, qué, qué, qué dudas surgen y qué, qué, qué, qué procesos se abren. Está claro que esta red va a facilitar que el programa impacte por toda América Latina, o sea que creo que va a haber muchas preguntas. Te dejamos ahí también en la página web un, un, for, un, un newsletter, un formulario donde dejar vuestros datos y desde donde iremos contando a todas las personas interesadas en, en estar en el día a día de, del programa eh, nos comunicaremos más bien con, con newsletters y, y resolver y contar cada novedad, cada nueva convocatoria, cada nuevo, cada nuevo encuentro, o sea que os invitamos sobre todo a dejar vuestros datos en, en este en este en este canal de comunicación eh, reforzar la idea de que a lo largo de estos de este 2022 se van a abrir las siete convocatorias, una para cada país, eh, desde donde seleccionaremos a un agente cultural. Estamos trabajando en, en organizar esas alianzas locales eh, para, para acabar de formular eh, los, los, la, la, las residencias. Pero también, otro dato importante, es que una vez seleccionadas las personas a través de, lo, de los formularios y todo el... La, los mecanismos que se presentan en la, en la red. Estas residencias tienen el espíritu de repensarse junto a esos gestores culturales que vamos a impulsar. O sea, desde el momento uno que queden seleccionados empieza un proceso online eh, antes de, de, de, de producir ese viaje eh, con el equipo de transit, con el equipo de las organizaciones aliadas. Yo creo que lo hablábamos en estos días. Hay un momento muy interesante que es estos estos agentes culturales que vamos a acompañar y seleccionar eh, a través de las convocatorias van a ser también nuestros los vamos a mimar no porque serán nuestros nuestros bueno nuestros agentes culturales que, que, que queremos impulsar o sea que entre todos eh, vamos a, a acompañarlos de nuevo mmm, muchísimas gracias Muchísimas gracias por, eh, por, por sumaros, eh, a, a los que nos estáis escuchando y viendo, por participar. Y, y yo creo, creo que con estas es, con, con estas palabras estoy por cerrada esta primera encuentro, primera presentación y primer espacio de, de, de enseñarnos y presentarnos. ¿no? Eh, si alguien quiere decir alguna cosita. Bueno, nada, simplemente... Si no. Gracias, gracias por, por, por estar, gracias, gracias por, por el interés gracias. y por, por liarse con nosotros, como dicen aquí. Un abrazo a todas, ¡Chao! cuidado. Hasta pronto. Chao. Chao. Nos vayáis. <risa> pues, pues.